Hola, hola, buenas a todos, aquí Sobarkoetando, un día más a la taberna Y hoy volvemos con un maravilloso domingo de Blood Bowl Donde nos enfrentamos a un equipo de vampiros Revisando la jornada anterior Tuvimos dos, bueno, tuvimos cuatro lesiones Pero dos que no podrían participar en nuestro siguiente partido Y tenemos un blitzer fuera Y tenemos un corredor fuera, Zarglon, que es de nuestros mejores corredores Bueno, es nuestro mejor corredor, de hecho y esto nos pone en serios apuros, por lo que tenemos, bueno, seguramente tengamos un montón de incentivos y podamos fichar algún jugador. Entonces vamos a ver con quién nos podemos hacer para afrontar este partido. Así que nada, vamos a ir a por ellos. Oh, ¿En serio tengo tan poco? Un jornalero Un trabajador a la alineación Oh, tenemos a este tiro, El tiro largo, vale, este es el que ya vimos Flint mercenarios, no Wow, vale Vamos a sacar al tiro largo. Me gusta. Es que me encantaría poder pillar uno de estos, tú. Un mago. Que va, no tenemos dinero para nada. Vale, pues vamos a coger al tiro largo este, comprar. Vale. Y con esto, apañaos. Vale, tiene arma secreta. Desesperado, bien A ver, nos puede valer para hacer un primer touchdown Poderoso, vale, me sirve Y el jornalero tenerlo asegurado Ya para la segunda parte, para hacer la sustitución Y ya está Bien, vale, me gusta Es, es buena idea well, Tenemos que empezar nosotros la primera Parte, atacando con el balón Marcando un touchdown y saliendo Ya con ventaja de cara a la segunda Por lo menos, por lo menos uno Un touchdown tenemos que clavar Es que eso va a ser súper importante para nosotros. Que seamos capaces de gestionarlo bien y a pesar de que te, de tener un jugador menos. Porque el jornalero dónde está. Ah, bueno, entiendo que tendrá una skin. Predeterminada. Qué guapo están los con el vampiro, eh. Me encanta, tío. La verdad es que el, el rollo que tienen mola muchísimo. ¡Y ahí estamos nosotros! ¡Vamos! ¡Va con el puraco, tío! ¡Qué va. ojo! ahí el ojo dale dale! Vale, a ver, ¿quién saca? ¿O quién juega? ¡Veamos! ¿Vale? Vale, decide él sí, si atacar o defender. Voy ok, nos colocamos. Eh, No. Es que ahí en el medio precisamente. La verdad es que me matas un poquito. Defensa, defensa. Bueno, yo qué sé. Está bien. Al fin y al cabo es el que tiene. Vale, vale, vale. Te lo compro. No creo, no creo que me lo lesionen. Venga, ahí. Pueden moverse en... ¡Oh, qué buen balón! Vale, su turno uno. Veamos a ver cómo quieren jugarlo. Vale. Uf, buena línea. Están planteando ya. ¡Oh, Jimmy, que fallas, por Dios! Ah, venga. Lástima. Hubiera sido genial, eh, porque ya estábamos todos plantados. Vale. Vale. Vale. <ríe> vale. así. Vale. Vale. Vale. Vale. espacios. Vale. Y sigues. Oh, le valiente! Eh, vale, no hacer nada, que me empuje y ya está Sí Dios ca uf, Cabeza dura, menos mal Menos mal Claro, y vamos a estar Literalmente todos tumbados Todos Bueno, aguantamos No pasa nada va oh. Dios, que me ha hecho una escabechina, tío A los matatrolls pobres. Vale, a ver Don, levántese Vale Agallas, el 83% Venga, vamos a avanzar un poquito Que no es mala idea tampoco Vamos a acudir aquí Bueno, no, es que prefiero esperarme, en verdad Aquí estoy bien cerrando centro Vale, me movilizo Esto está bien, ahora con el apoyo ¿Cuánta fuerza tiene esta gente? Cuatro de fuerza, amigo Tenga agallas, ay eso es Vale, muy bien Aquí Y me quedo Sí, me va a quedar Sí, no me expongo mucho, mucho, mucho Bien, yeah, vale, aturdido Me gusta, esto me gusta Son un equipo fuerte al choque ellos, eh Un dado Venga, va Vale, ahí, y nos quitamos de en medio Perfecto Vale, vamos a acercarnos Aquí Vale Tiene bloqueo Vale Me quedo, sí Vale, y ahora te echo hecho ti Con un dado, vale Venga, está bien y me quedo, sí Vale Ok, creo que no vamos a hacer más movimientos Que lo vamos a dejar tal y como estamos A ver, ¿podría llegar hasta aquí? No No me se da cuenta Nos quedamos aquí, estamos bien cerrados, bien ubicados Sí, finalizar turno y vamos para adelante vale, habrá que venirse por aquí por la zona centro vale vale uy, ese movimiento lo me ha molado mucho Vale, ok, bueno, más o menos me liberan Puedo hacer venirme aquí hacia el centro ahora ¡Hala! ¡Qué vuelta! Pega para aplacarme, tú ¡Uf! ¡Qué feo! Vale Vale, perfecto Vale, turno 2 Vale, vale, vale, vale, estamos bien, estamos bien ahora, ahora es el momento, es momento de apretar Levantarse, sí Vamos a ser listos Vamos a cerrar aquí Eso es Vamos a venir aquí Y apretar aquí Vale, eso es Vale, la primera Y la segunda Maravilloso Nada Nada, limpio Vale, ok ¿Cómo nos vamos a posicionar ahora? Vale, vamos a apretar aquí. Sí, para apoyar. Eso es. Y ahora. Vale, vamos a rotar. Vamos a llevar defensas al otro lado. Aquí estamos bien con este. Pero me voy a traer aquí. Es que me tengo que traer defensas a la zona centro. Porque si no... O sea, si pasan este primer muro... Luego, además, no tengo por dónde pivotar. Y eso no me gusta. Sabéis que yo siempre trato de tener las cosas... Más o menos Previstas, a ver dónde me pueden venir A dónde pueden ir ellos, etcétera Y... y Esto nos deja un poquito comprometidos Vale, vamos a cerrar con este por aquí No, vamos a venir aquí Vale, sí, sí Ese movimiento me parece bueno, así luego yo tengo más acceso Para ir para allá Y creo que vamos a meter este mata trolls Aquí, en la zona de detrás del muro Y ya con eso vamos a poder bascular Él seguramente lo que decidirá será Venirse hacia acá Este flanco izquierdo nuestro Vamos a traernos este blitzer Aquí Vale, y así más o menos hemos cerrado Y ya empezamos a hacerle bascular O decidir al otro seguramente Vale eh, que el, el único contacto que tenemos directo por ahora Es este, o sea que como tal Lo único que hemos hecho es cerrarle y ya e, e, e, e, e, e ir empujando, ¿no? O sea, por aquí no vas a querer pasar. O seguramente no es tu idea. Luego colapsaremos, vale, si sí va a ganar la posición. Ok, tiene sentido, ganará las yardas que tenga que ganar por aquí, pero poco más. Supongo, bueno, yo al menos haría eso. Vale, eso es. Está ganando la posición. Uf. Vale, me gusta. Dime que no la pasa. Vale. Se sí, macho. Vale. Vale, cambio de turno. Perfecto. Vale, ¿qué contactos tenemos nosotros? Este es buen contacto. Venga, no tienes bloqueo, hay tu padre, en serio, fuck, era un muy buen turno, tío, era muy buen turno, o sea, tenía acceso directo al balón No, literalmente, hemos perdido un turno sin hacer nada Lo único que hemos hecho es perder presencia en el centro Y ya Venga, hombre eh, No nada, te va a llevar para allá Vale ¿Ves? Y esto era lo literalmente lo uh, Ha conseguido salvar la tirada y era literalmente lo que teníamos que evitar. Me flipa esto. Aturdido. ¿Y cambio de turno? No, ¿no? No, porque cae cerca de un. Vale, y ahora el problema es que estamos vendidos. Si hubiéramos conseguido salvar esto, pues aún, pero. Bueno, se lo he dejado solo y tenemos acceso, ¿eh? Está, está solidario y tenemos acceso. Me gusta. Mm, aturdido, mucha gente en el suelo, eh, mucha gente en el suelo, vale, vale, vale, vale, llegamos. No me quiero jugarla por ellos. A un dadito. Venga, va. Confiamos. Vamos. Y seguimos, sí. Bien ahí. Vale, vale, vale, vale. Maravilloso. Maravilloso. No, esto no se puede mover más. Vale, vamos a ubicarnos. Nos acercamos un poquito. Vale, espérate. Podemos salir corriendo hacia allá. Sería un detalle. Es un detalle. Vale, perfecto. Vale. Vale, te levantas, muy bien Tú te levantas también, muy bien Aquí podemos placar a dos rojos Un poquito sin sentido Este es el hombre que tiene agallas Vale, ok, creo que nos vamos a quedar así Por lo menos tenemos presencia ahí al lado de balón Y cerramos líneas un poquito Vale Vale, vale, a ver cómo se quiere mover él Yo, con estos dos, o sea Vamos a sobrepasar y vamos a llegar aquí A cerrar el balón, si este no se mueve Ni, vale Está recuperando Gente en el centro de la mele Y es que esto no lo puedes Atascar Sí, hombre, bien Bien, bien, bien, bien, maravilloso Maravilloso, maravilloso ¿Le salió? Ah, venga, hombre y coge el balón No tiene mucho por hacer Nah, y nosotros vamos a seguir placando ¿En serio? Uf. Vale Vale No viene aquí a cerrar, ¿eh? Debería venir con alguien aquí oh Vale, bien eh, Manténse firme Nos quedamos aquí y seguimos marcando a este hombre Dime que no le salió. Le salió. It's time. Y le salió. Y engancha al otro. Oh. Vale, bueno. Se ha dejado otro fuera. Lesionado. Bien. Sin efecto a largo plazo. Nivel 6. Qué barbaridad tú. Vale, ahora con este A ver, no nos podemos jugar Estas jugadas A ver, tú, arriba Levantarse, vale Tú, aquí Vale Vale, me gusta Este no va a llegar a apoyar No Bueno, hay que echarle Gallas al asunto, así que Se las vamos a echar Vale. Vale. Fuck. Eh, vale, para allá. Bien, otra de gallas. Bien. Y esquiva tú. Vale, para allá, para allá. Empujamos. Vale, esto está, esto está bien, esto está decente Esto está decente ¿Podemos placar aquí? Sí, vale, más una fuerza No Vale Aquí Y, y decimos que sí, perfecto Vale, ahora con el blitzer este... Ah No podemos Vale, con este defensor aquí Vale, cerramos un poquito centro Venga, venga, venga, venga Con este corredor Oh, nos podemos plantar aquí no muchos dados de por ello aquí conclusión este está mal puesto vale vamos a tirar de agallas no omitir no vamos a tirar de apotecario joder Qué mala suerte tenemos con todas las tiradas Yo no sé qué pasa, pero mira Llevamos dos domingos sufriendo lo que no está escrito A ver, Don, venga, muévanse Para sacar partidos adelante que no deberían costarnos tanto Ah, son partidos igualados, pero yo qué sé A nivel de... Venga, ahí le sale la esquiva, ok Ve, bueno, el otro... Oh, eh, muy bien, ¿Sabes? Pero joder, qué mala su. buah, buah, wow, buah, wow, buah, buah, buah, buah. Esto es súper malo. Bien. Joder. Aquí. Buf. Y ahora no podemos bascular. O sea, no es que no podamos bascular, es que estamos todos aquí, pringados en el centro. No podemos salir de ahí Bueno, ahora con suerte sí No están saliendo Otra caja es porque no está bien montada la melee A nuestro favor eh, La verdad es que está siendo un poquito Horroroso Vale, entramos aquí, ok Vamos a empezar a movernos Primero, vale, todo aquí todo Aquí, no Aquí Vale hay que, recuperar, hay que recuperar posiciones aquí detrás Y esto es lo mejor que podemos hacer ¿What? Ah, digo, no había entendido esa segunda línea ¿Hasta aquí llega? Mm, no, en el próximo turno no tiene... Vale, vale, no pasa nada, estamos bien Vale Levántate Porque nos vas a hacer falta Aquí podemos placar. Esto está bien, ¿vale? Jode. Vale, esto me gusta. Esto también. Venga, un dado. Hay que jugársela. No te puedo creer, tú. Vale, y lo seguimos. Además, vamos a colocarnos aquí. Vale, para pillar todas las posiciones posibles. Aquí no me quiero meter porque si me viene a blagar aquí, la liamos parda. Pero bueno, en el próximo. Yo creo que no llega. Vale, no, no llega. Finalizar el turno. No llega y, te, y podemos. Tenemos la posibilidad de poder cerrar con esta gente allí detrás. Vale. Ay, nos hemos dejado el corredor. Fuck. Uy, eso está feo. Que vengan hasta aquí a cerrar. No me gusta nada de nada. Qué suerte, chico. Aquí. Vale. Qué suerte tiene. La verdad, joder, es que los dados no nos están acompañando, pero para nada. Vale, aquí. Está bien, y lo sigues. Y nos hemos venido muy para arriba saliendo a por ellos. Y no teníamos que haber perseguido tanto. Joder, si es que no gano, payáis gustos. Vale. Correrá toda la banda. Salá, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, y se jugará las tres esquivas. O oh, entras, sales... Buah, venga ya, hombre Vale, ¿cómo lo vamos a hacer para cerrar? Vale Eso estaba claro, nos teníamos que acercar aquí Vale, con este lo vamos a traer hasta aquí Vale, me gusta A ver, creo que nuestro objetivo, claro, es placar balón Sin duda Eh, vamos a meternos aquí con este defensa porque a otro no llegamos. Vamos a empujar esto ya. ¿Sí? Vale. ¿Por qué? Es que tengo muy mala suerte, don Venga. Los dados no están con nosotros y eso se puede ver. Así que... Aquí llegamos sin problema. Vale, ok. Por, simplemente por marcar ya. Vale. Y este lo vamos a meter aquí, desde aquí, vale, un dado, nos la jugamos, no hay otra Vale Me da algo Aquí Aquí Vale, y lo seguimos Vale, ok, encerradito Vale, vamos a correr para atrás por lo que pudiera pasar, porque no sé cómo lo puede Desatascar, pero a mí no me mola ¿Este señor tiene agallas? No Y aquí sale perdiendo, ¿no? Sí. Vale, estos dos los vamos a dejar ahí tumbados Y estos, con estos cuatro que haga lo que le dé la gana Porque si no... Vale Turno 8 turno ya Puf, Vale, bueno, hemos aguantado el turno ya nos aguanta el turno a ver la verdad es que yo que sé no se puede pedir mucho no estamos con dos hombres menos no venimos de un partido muy malo la moral está baja el equipo necesita carburar un poquito volver a, a los ánimos que teníamos antes se de sangre ¿Ejo. vale ha pasado la tirada de sed de sangre Buah. vale Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, Dios, aquí me va a hacer un plan que se me va a romper a este hombre Vale, que qué duro está. Vale, vale, aguanta, aguanta, aguanta por tu padre Por Tu barba, aguanta por tu barba, vale Venga, estamos Joder, qué primera parte más dura, tú es que luego, ahora no se jugando la segunda, que eso es lo peor de todo. O sea, después de sufrir... ¡Uh! ¡Ha funcionado! ¡Oh! Qué bien, uh, ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me gusta eso. Vale. No, ahora... Tratar que salga la mayor cantidad de placajes posibles y ya está. Vale, placamos aquí. Perfecto. Muy bien. Y lo seguimos vamos ah, bueno. a ver, aquí que tal a uno de fuerza, un dado nada más que no tenemos ningún otro placas así provechoso porque estos no llegan al apoyo ni de milagro no. un dado es que prefiero tirar aquí y jugarme las agallas Ah, no, no son agallas, es un dado y ya va Espérate, te pongo aquí Vale, y ahora sí A ver si le puedo romper un conde vampiro Bien Bien Oh, vale, venga, venga, venga Venga, venga, venga, venga, venga Está bien, está bien, está bien, está bien Es un golpe poderoso, me gusta Vale, vamos a acabar de hacer el apoyo No os usa el Blitz Vale, pues será mejor que lo usemos Vamos a usarlo aquí Nos plantamos aquí, aquí Eso es, vale, es un Blitz Son dos dados Tenemos nosotros bloqueo Sí, a ver, repetición tirada profesional Fracaso, vaya Vale, bueno, vamos a empujarlo Y lo sacamos de la zona Y lo seguimos ya, si tenemos un placaje aquí, bárbaro, bárbaro. Vale, perfecto, dos dados. Vale, vamos a tirar. Venga, ya, hombre. Bueno, nevermind. Fin de la primera parte: 0-0, hemos aguantado, está bien. Nos van a expulsar ahora este hombre por arma secreta. Seguramente un lesionado, un noqueado. Bien y sigue ahí. Bien, recuperamos. Vale, vale, vale, vale. Recuperamos a este, a nuestro Matadrolls, si Me gusta. Perdemos al, al tiro largo, pero mira. Uf, uh, ¿por qué nos colocamos así? Eh, no, no, no, no. Este es el. Vale, vale, este es el mercenario. Es sí, que como se nota que también hemos perdido un blitzer, eh. Un corredor y un blitzer, entonces estamos ahí como medio descolocados. Vale. Ok, pues vamos para adelante, así me gusta. Vale, claro, digo, ¿qué pasa? Patean ellos. Generen violencia involucrando a nuestros otros jugadores. Ambos equipos pierden un turno. Dios. O sea, peor me lo pones. Ok. Turno 10. Vale. Vamos a aplacar, a disfrutar. Venga. Vamos a sacar la línea para adelante. Venga, dos dados. ¿Está bien esto? No está bien esto. Joder. Está muy feo esto, ¿eh? Vale, venga. Uf, la tirada de armadura salió mal. Vale. Bien, ese golpe poderoso, vale, aturdido, me gusta. ¿Y por qué están tan distribuidos de esa forma? Vale, vamos a traernos el balón. 67% de recogida. Confiamos. Bien, bravo. Vale, vamos a ir montando nuestra caja alrededor. ¿Quién va a acompañar? Vale, aquí vamos a tener una... Vamos a ganar metros ya. Vale. Antes que nada, esto aquí... Vale, de, de, Deberíamos al menos intentar un buen placaje aquí en un flanco Para ir calentando ya morros Vale, este está bien, me gusta Este está bien, me gusta Y lo empujamos, lo dejamos aquí Vale, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Aquí y no seguimos Bravo No pudo ser mejor Bueno, está bien Venga, nos colocamos aquí, a ti te colocamos aquí, eso es, eso es, apoyar, que si se levanta que lo hinchemos a leches Vale Vamos a meter a nuestro Blitzer aquí, cerrando, cerrando un poco de filas Y vamos a adelantar la línea. Eso es. Y ya está. Y ganamos el centro. Literal. O sea, el centro sí está ganado. Ahora falta agruparse todos juntos. Ir empujando. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y, y bueno, hasta el final con ellos. Pero sin duda. Venga, que, lo, que los levante y vamos sacando placajes. Los vampiro vampiro ahí está muy bien porque ahora... Reciben las, Digamos, la segunda oleada de placajes uh, Solo tiene dos condes vampiros Me gusta Uf, Vale, ese placaje es bueno Jue. Y me va a seguir Sí, me siguió Vale Ok, ahora ya está claro por dónde vamos nosotros Hacia allá Vale, movimiento clarísimo Hacia este lateral del campo Vale Vale, perfecto eh, eh, eh, eh. Vale, vamos a cerrar aquí tengo miedo, problemas de que nos vengan por este costado porque están aquí. Pero bueno, vamos a primero desatascar la zona centro. Vale, aquí está bien. Mierda. Esto está feo. Este placa está muy feo. Tira de agallas. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Vale, lo hemos salvado, lo hemos salvado, lo hemos salvado. Siguiente. Vale, este aquí. Vale, está bien. Vale, está bien, me gusta Vale Y... Vale, lo seguimos, sí Venga Lástima Vale ¿Cómo vamos a gestionar el Blitz? Vale, vamos a empujar aquí Vale, vamos a meter... Vale, sí, sí, esto está bien Vamos a meter este aquí Vamos a traer... Aquí. Con este cerraremos aquí la caja Y con este vamos a venirnos a, Hasta aquí, a empujar aquí Vale, no nos jugamos a la por ello Perfecto, uy Ah, vale, está procesando, digo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Vale, es buen Placaje, aquí, perfecto Bien, lesionado Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo, bravo. Nos hacía falta, nos hacía falta un, un, un puntito, una mejora, un algo. Venga, tiramos para adelante, estamos. Aquí, esto es buen placaje. Venga, a un lado. Está bien. Oh, oh, está muy bien. Vale, lo dejamos aislado, nos quedamos. Perfecto, perfecto, perfecto. Esto es muy buen turno, muy buen turno. Este hombre, bueno, para llegar aquí tiene que hacer malabares, vale, perfecto, perfecto, se nos queda ahí, nosotros te, seguimos teniendo la línea y ya, ya estamos empujando ahí hacia nuestro costado, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, vale, ok, él tiene que ir para atrás, recuperar terreno y, y aposentarse para poder cerrarme aquí, bien, bien, bien, bueno, estamos cómodos, estamos cómodos, es una situación conocida, controlada, sabemos cómo jugamos, y de aquí el infinito vale este lo vamos a echar fuera con este mata trolls vamos a hacer pam pam y lo sacamos del campo vale me gusta este conde vampiro bueno está lo hemos liberado se ha venido aquí set de sangre vale se va a usar el blitz jope aquí Ah, para allá bueno sí claro me desestabiliza oh qué bien Ah, lástima. Lo teníamos que haber hundido en la miseria. Vale. Vale, vale. ¿Qué vamos a querer? A ver, lo primero de todo. Creo que lo primero es avanzar la caja. Vamos a colocarnos aquí. Para apoyar en este placaje. Y ahora usaremos el Blitz para empujar esto. Vale, perfecto. Qué lástima, tú. Vale. Vale. Vale, y nos movilizamos Un poquito más hacia afuera Vale, ahora Nos vamos a colocar aquí Y vamos a cerrar la caja De la siguiente forma, aquí Vale, aquí Es que, espera, espera, espera, espera. Tenemos, porque creo que tenemos espacio Y si lo tenemos, vale, muy bien, muy bien Muy bien, aquí, y seguimos Sí Vale, esto es perfecto Vale, porque ahora hemos liberado a este hombre Para ponerlo aquí Hemos liberado a este hombre Bueno, este ya estaba liberado, lo, lo ponemos aquí Y podemos ganar muy fácil el centro Haciendo así Vale, este primer bloque es importante Vale, me gusta, aquí Eso es, y ahora este segundo Para rematar la jugada Vale, bueno Vale Vale, y cerramos con este Aquí ¿Aquí? Sí, bien, está bien, está bien Acabamos de cerrar las posiciones No hay un hueco por el que entrar Vale, vale aquí nos vamos a levantar Y a ver si podemos tirar otro placaje Que nos sirva Ah, decente, para empujarlo ya está. Ah, eso es, eso es, eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. Y lo dejamos aislado. Que tenga que jugarse la sed de sangre. Vale, perfecto. Ya veremos cómo recuperamos ahora a estos dos defensores. Pero bueno, de momento están haciendo buen trabajo ahí, aguantando a este conde vampiro. Vale, vale, vale. Ha desistido ya por detrás, ha visto que no puede entrar. Así que nada, fuera, al siguiente turno, a la calle. A ver... Vale, esta posición que me ha ganado aquí a mí no me gusta. O sea, a mí no me gusta, claro. Me disgusta que me haya ganado esa posición. Tenemos cuatro turnos de momento para resolver esto. Yo creo que irá bien. Es eso. Empujando poco a poco, sacando placas clave yendo para adelante. Lo tenemos. Uah. Bueno, se está gastando el glitch allí. Para a nosotros nos viene bien. Vale. Fo, eh, mantente firme, mantente firme. Aguantamos. Vale, vale, vale, vale, Está bien, está bien, está bien. Vale, ¿cómo lo vamos a mover? Vale. Aquí. Ok. Vale, y nos quedamos. No lo hemos podido sacar, vale Siguiente, ¿cómo vamos a movilizarnos? Metemos el matatrolls aquí Vale, esta me parece guay, me gusta Vale, sí, vamos a destinar potencia aquí al matatrolls Vale Vale Bueno, vale, está bien aturdido Vale, incluso podemos recuperar el sitio aquí Vale, con esto aquí Con esto aquí Vale, hemos, hemos, hemos recorrido Dos yarditas, está bien Vale, vamos a buscar Vale, contigo aquí Esto está bien Pero ahora vamos a meter Este defensa aquí Vale, este defensa aquí me gusta. Aquí vamos a levantar nuestro mata trolls Y vamos a sacar este placaje de aquí. Perfecto. Bueno, vale, tenemos bloqueo y el no. Vale, al suelo. Ok, está bien. Levantarse. Venga, la pelea de siempre. Vamos, campeón. Fuck. No quiero tumbarlo. Oh. Oh, vale, eso va a estar feo para el próximo turno. Veremos cómo lo resolvemos. Nos quedan tres segundas tiradas. Sed de sangre, dime que te afecta. Que te muerdes a alguien y te vas a la calle. Oh, la pasaste. Venga. Vale. Eh, vale, no hace nada. Que lo empuje, que lo empuje. Pierde un, pierde un placaje, pierde un placaje. Vale. Vale. Oh, y, y, y, y. Vale, bueno, nosotros recuperamos dos hombres. Está bien. Capaz serás. Lo tumbamos, ¿eh? Oh, tiene el Blitz, no lo ha usado. Ah, oh, lo voy a usar con este. Me deja en mejor posición si cabe. Vale. ¿Cómo desatascamos esto? Esto va a ser muy importante. Un defensa hasta aquí no se puede meter. Está feo, ¿eh? Vale, no es mala idea Vale, y lo seguimos Ok Ahora la maravilla está en... Metemos este aquí Vale, este placaje tiene que ser literalmente maravilloso Porque si no después nos jugamos las agallas Vale, nos jugamos las agallas tenemos segunda tirada Oh, oh, oh, perfecto, oh, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto perfecto. Bien, caos, vale, ok Está, está muy bien Comitimos Vale, hemos ganado aquí mucho espacio Ahora, vamos a movernos esta gente hacia esta zona de aquí Bien, todo aquí Todo aquí para apoyar, perfecto Fuera de eso, vamos a hacer poco trabajo Así que está bien ¿Lo podemos sacar? Sí, venga Vale eh... Venga, y lo seguimos Sí, sí, ¿verdad? hay que echarle a gallas Venga, ahora, ¿qué más? ¿Dónde? El problema es ¿Dónde nos colocamos ahora? Vale, vamos a meter un blitzer aquí Perfecto Vamos a meter El balón aquí Este defensa Puede llegar hasta aquí por ello Vale, nos tiramos Con el matatrolls aquí Con el defensa aquí Vale Con el corredor aquí Y con Y a ti te voy a llevar aquí Vale Y, cer y, y cerramos Y cerramos vale, vale, vale, vale Vale, vale, vale Estamos bien Estamos bien Estamos bien Queda poco para empujar. O sea, es que nos quitamos a este hombre de aquí. Y hacemos la carrera y se acabó. Si no cierra más aquí, se le acabó. ¡No! ¡Al público! ¡Mierda! ¡Mierda! Oh, a ver, ¿qué te pasó? ¿Pero está bien? Un punto de movimiento. Vale, va, me... Eh, ¿por qué lo ha omitido? Si no me ha dado tiempo Bueno, pues nada, hemos perdido un punto de movimiento Supongo que está bien, ¿sabes? Se podía haber muerto Vale Bien Uf, Una por otra, tú Pero es que ese, ese, ese matatrol será Imprescindible para nuestra jugada ahora bueno, aún así creo que la podemos sacar Aún así la sacamos Aún así la podemos sacar Vale, vale, vale, vale, vale, vale A ver, tú aquí No No <ríe> Obviamente no Vale, tú, aquí Venga Empezamos bien Aquí Y seguimos, sí Y liberamos la zona Toma ahí Vale, en placas así más Ok Siguiente Vale, hasta aquí llegamos. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Aquí, ¿ahora qué? Vale, dos dados. Yo tengo bloqueo y el no, ¿vale? Bien, KO. Eh, no me ha preguntado si quiero seguir o no. Aquí el Blitz. Nah, es jugársela mucho. Ah, no, no, no. lo necesito. Lo necesito para sacarlo bien Vale Vale, vale, vale, vale Bueno, tenemos el Blitz para poder movernos Vale, nos colocamos aquí Esto está bien Porque ahora nos colocamos aquí así Un dado, vale Mierda es que no sé si... Así llegamos. Vale. Tenemos la segunda tirada. Tenemos la segunda tirada. Bien. Bravo, bravo, bravo, chico. Bien, bien, bien. Duerling, madre mía. En mi Qué nervios de hacer tú. ¿Ha aguantado. Pff, vale. Tres lesionados. Los noqueados. Puff, se levantan dos. Vale. Un expulsado y un lesionado tú, con la cadera rota. Vaya tela. Vale. Y este boquete de aquí. Oh, oh, oh, oh. Vale. Venga, vamos Dorina ahí Buena patada. Puede elegir otra defensa legal Oh ¿Cuántos? Es que nos quedan dos turnos nada más Oh, aquí ha plantado el balón Tal que así. Me la quedo. Sí, sí, pues dale, para adelante. finalizar el turno. Ala. Apañado. Nos regalamos muchos placajes. O sea, estos tres únicos. Cerramos aquí la zona del balón. Podemos incluso entrar luego a reventar nosotros con el Matatrolls. Vamos bien. Fun. Vale. Vale, uh, bueno, bueno, bueno. Sin tensión. Ellos van a tener luego un turno más. Nosotros jugaremos ahora. Y ya terminamos nuestro partido. Hemos marcado un poquito en extremis, la verdad. Vale, bien, vale, y nada. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Vale, arriba. Vale, a ver esto qué tal. Perfecto, dos dados. Muy bien. Aquí. Vale, y nos quedamos. ¿Lesión? ¿Lesión? Vamos. Bueno, aturdido. Okay. Vale, aquí estos son dos dados también. Fácil, placaje cómodo. Nos quedamos, vale. ¿Quién tiene agallas? No... Este señor es el que tiene agallas. Mal ubicado está entonces. Vale, vamos a venir aquí. Vamos a molestar. Vamos a venir aquí. Uy, bo. Vale. Ha ah, dado solo. Vale. Bien. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Ahí con el golpe poderoso. Justo lo que pensábamos. Genial. Me gusta. Vale, nada, vamos a aprovechar ya que estamos ahí. Nos metemos todos a cerrar líneas y ya está. Vale, vamos a venir aquí. Vamos a sacar este placaje aquí. A un dadito. Venga. Bueno, está bien. Ok, y lo separamos y ya está. Y aquí este debería salir también favorable para nosotros. Bien. Bravo. El mentón ahí, un buen, un buen petazo. Vale, nada, fin. Nice. Well played. 0-1. Puntitos de experiencia rascados. Es que claro, conforme se van alargando las temporadas Son partidos y partidos y partidos Lo normal es que tengas bajas en los equipos Uy, mira el minutico. Y claro, las cosas que te vayan peor Obvio, ¿no? Pero... Uf, qué duro está esto <risa> oh, Bueno, de aquí para allá está bien No pasa nada Joder... Eh, vale, mantente firme Bien, bravo Bien, fin de partido Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Bueno, ha sido un partido de recuperarse Volver a encontrar sensaciones 100 de tesorería Vale, factor son añadido Validar Alguien quiere unirse a tu equipo. Tiene la oportunidad de contratar a alguien para tu equipo, mantener los puntos de jugadores ya ganados durante el partido y perderá la habilidad de solitario por 70.000. Eh, no. Lo siento. Vale, maravilla. Uh, a ver, para esta jornada, para esta jornada hemos recuperado en CE ¿Eh? Vale, sigue teniendo la cadera... ¡Ay, no puede jugar! Por la cadera rota. ¡Dios! Vale, al Blitzer lo hemos recuperado. Pero, ¿qué traba tiene? Herida Persistente. Añade un punto a todas las tiradas de heridas sufridas por el jugador. Vale. Lo afincará un poquito a la muerte en cada turno. Tenemos 100k. Está bien. No está, no está mal, no está mal. Jugamos el próximo partido contra otro equipo de enanos... Que claro, ellos están todos fresquísimos. Fua. Vale. Mm, tenemos que tener mucho cuidado. Ir con tranquilidad. Corredor, mata a trolls. ¿Dónde está la pisonadora? Nivel 3, la pisonadora. O sea... Tienen muy buen equipo, ¿eh? Nosotros no vamos a poder comprar la pisonadora, No podemos no, no, no. Creo que eran 130k 160k Peor me lo pones Uf. Bueno No se compró porque decidimos No empezar a jugar con la apisonadora Pero visto las lesiones Yo creo que deberíamos plantearnos al menos tener la apisonadora Para arrancar las primeras, La primera parte duro para Arrancar la primera parte duro y ya en base a eso ya ver qué más vamos a coger Pero está complicado Vale, pues nada Eso es todo por hoy Espero que hayáis disfrutado de este domingo de Blood Bowl Nos van a quedar, si no me equivoco, tres partidos Agenda, ¿dónde estamos nosotros? Vale, este que es el día 5 El día 6 Ah, vale, no, porque lo va... Va elaborando las jornadas conforme van pasando los... O sea, va elaborando los cruces conforme van pasando las jornadas Perfecto, vale Estamos terceros con tres victorias Un empate Luego los Thunderminers Y dos equipos de altos elfos Primero y segundo Uff, vale Y más o menos tenemos todos El Bronze Dealers Estos son contra los que jugamos, ellos tienen tres victorias y una derrota Claro, es que están jugando contra el resto de equipos tops Vale, pues nada Así se nos va a quedar. Y llegados aquí, lo de siempre. Seguidnos en Twitter a los dos, tanto a Kiwi como a mí, que van a estar los dos en la descripción, ¿vale? echarles un ojillo porque comentamos de todo. También, seguidnos en Twitch, abrimos directo normalmente todos los miércoles sobre las 7, 7 y media. Estamos ahí charlando un ratito con vosotros y ya jugamos a lo que surja. Y ya, por último, suscribiros a este canal de YouTube. Hacemos contenido diario de calidad y cada día mejor gracias a vuestro apoyo. Así que nada.